Aquí hay funcionarios que no se viola la ley si uno usara una atención con ellos. Lo que aquí están magnificando es los montos que no es verdad que aquí se van a comprar canatas de 10 mil pesos. Pero no es una ofensa para nadie que una canatica de 2.500, 3.000, 1.500 se le pueda regalar a un empleado, funcionario eficiente de aquí.